qué estudio, qué materiales, ni qué noticias para eso, sino cuatro bachillerías superficiales. Pico de cuerpo con olor de rosas. Aguijón enmelado de delicias con el mm. Tus manos misteriosas son garras enguantadas de caricia.